Bueno chicos, no sé si este vlog ponerlo junto al otro vlog porque son las 4 de la mañana, 1 de noche, pero toca coger el ferry para ir a Naxos, Olé. Vamos a Naxos y el ferry sale a las 8, pero hay que hacer un camino largo para llegar al, al puerto. Por dentro del barco. Mirad, chicos, hemos estado desayunando aquí. En el barco. qué chulo es. Ya. Ahí estamos saliendo justamente. Mirad, que guay. Uy, estamos mojado aquí. Sí. Adiós, Creta vemos cuando volvamos antes de llegar a naxos hemos llegado aquí a santorini pero bueno a esta isla vendremos al final del viaje sí ahora nos cambiamos los zapatos hemos llegado a va no a no a, no, a naxos Hola, Naxos, oh, come on, let's, get faster, please, let's get faster. Ya estamos en Naxos. Y este es nuestro hotelito. Oh, mirad. ¿Lo veis? ¿Lo, ah. ¿Lo habéis visto? Era una la no se queda. Mira, este es el hotel súper bonito. Y ahora yo estoy súper cansado, ¿vale? Así que vamos a ir a comer y después volvemos a la habitación a echarnos. Vamos a comer vamos Vale, <risa> <risa> probar esto que es. ¡Qué más ¡Oh, uh, mirad esto de pitalleros! ¡Madre mía! ¡Qué rico! ¿Y eso qué es? cerdo su globo. Cerdo su ¿Y esto qué es? La ensalada de, o sea, de Nacho. No de Nacho, sino de Nacho, de la isla. ¿Y qué es la diferencia de la ensalada de Creta? Es un queso diferente, no es, no es feta. Es queso que no, no se pronuncia. Pues nada, me he echado una siestecita y sin querer. A las 8. He dormido 4 horas. A ver qué tal dormimos esta noche. Y ahora... Ahora se si me ha ido todo el día. A mirar el atardecer. Hemos venido a esta taberna para cenar. Chicos, no sé si habréis visto alguna vez estas cosas, pero son como estos rollitos que dentro tienen arroz y son muy típicos de aquí de Grecia y Turquía. Sabes mucho como a vinagre, aceite, uy, la hamburguesa un montón de patatas porque un hombre tiene aquí un campo de patatas entonces le sobran así un montón toneladas de, patatas? toneladas de patatas tiene esto es como si fuese humus chicos mirad hemos venido a una gasolinera estamos de camino a la playa y hemos comprado unos helados y es de oreo y brownie mira papi así que vamos a ver por cierto hoy es un día nuevo uh, así que vamos parecido, a la playita ¿no? y a ver qué hacemos eh, chicos hemos llegado a un restaurante aquí el camino ha sido bastante largo eh, no le la hagáis caso si venís no le hagáis caso a la, a la Google que ella miente no se tarda una hora y cuarto se tarda un poco más pero bueno Mirar ensalada de pulpo, chiqui, mirar las vistas. Mirar musaka Luna como no su pasta boloñesa. Luna te lo ya todo, ¿no? Sí, muchas gracias. Luna es así. <risa> Como siempre nos traen un postrecito, nos invitan a un postre y esto he es yogur griego con cerezas. Vamos a ir a ver la iglesia esta. Pincho un poco todo, pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué hay? Ah, casual. Vamos a ver la iglesita esta, pequeñita, y después vamos a la playa. Vamos a ver. qué tal? de esta playita que hay por ahí Mira, que bonita las la pista. Mira, hemos llegado a esta playa y lo bueno es que no hay nadie así que voy a poder hacer una cosa que se está poniendo ahora muy de moda y es tomar el sol por el ano no sé si lo habéis escuchado pero dicen que te recarga las energías y todas esas cosas mí me encanta así que vamos a intentarlo ya lo he hecho y si sí notas como una energía entrando, pero bueno, eh, ¿de qué hablamos? Ayer no grabé mucho porque, a ver, no, no me acuerdo bien de lo que grabé, pero bueno, os voy a contar más o menos el día de ayer, cómo fue. A las 4 de la mañana nos levantamos y nos fuimos, nos vestimos y nos fuimos directamente al coche porque ya la noche anterior lo habíamos dejado todo bien guardadito. Después... Eh, a las 7 llegamos, fue un viaje de 3 horas Y bueno, llegamos, cogimos el ferry, hice una parada en Santorini Y comimos un poco de picoteo Y después pues llegamos a esta isla Fuimos a la habitación y después ya dejamos las cosas y fuimos a comer unos pitagiros Después de... El, los pitagiros sí que los grabé Después me eché una siesta de 4 horas esta gente se fueron a la playa y eso, pero yo me quedé en la habitación durmiendo cuatro horas. Me levanté a las 8, fuimos a, tomar, a ver cómo era el atardecer a la terraza y después fuimos, nos duchamos y eso y fuimos a un restaurante a la cena. Y después de eso ya fuimos, dimos un paseito corto y a la habitación a dormir. Entonces pues eso, ayer estaba muy muy cansado, me dormí las siete de 4 horas. Así que eso. Y ahora estamos aquí en Naxos. ¿no? Hemos venido a un super a comprar una cena y algunas cositas más. Bueno, ya nos vamos a dormir, así que nada, no. buenas noches, nos vemos en el vlog de mañana. Adiós.